La denuncia de y presentó un desistimiento. El juez ya manifestó que fue un, más entendido, que fue un error del imputado. Y la jueza pues entendió que a los presupuestos se depositaron entendió que merecía bueno, una, me, una medida que no fuera la más de la goza, sino la duración no de una garantía económica de 5 mil pesos y la visita periódica durante violencia de